Mami, yo no me aquí. voy de party Y tú no estás aquí No sé qué pasó aquí. en Miami Me llaman aquí. para un Grammy Y yo no estoy ahí Loco, estoy pensando aquí. en dinero Si es aquí lo que quiero Salir del agujero Calmar mi frenes Repartiendo aquí, aquí, aquí Me tomé más de ocho pills Aquí, aquí No te entendí ni te escribí Solo pensaba en volverte a amar Y no fue así Eres mi nena, ja. Ay, sí, en la sí, favela sí, sí. Te doy cariño ja. Con un Ronaldinho Entiende mi guerra Como te quiero Eres mi princesa De este cuento Tú decías que Oh, oh, oh para los que digan que no lo va a lograr. La vida de un momento a otro para los míos va a cambiar. No importa cuándo va a cambiar. Yo nunca me voy a rendir. La vida pondrá a cada quien en su lugar. Ella no me va a mentir. Que no ya me Estamos en modo hill. Quemando flores. De